Recientemente el 13 de julio fue el cumpleaños del Dow Jones en el que no cupieron las 129 velas en el pequeño pastel que este año cocinó New Corporation, empresa de Rupert Murdoch que ejerce de dueño desde el año 2007. El Dow no ha sido solo un instrumento de referencia de la economía americana, también de barómetro de la economía mundial. Además ha sido la herramienta usada a lo largo de los casi 130 años para extender el dominio americano por el mundo. En su gráfica se puede distinguir claramente tres periodos. El primero, el que abarca desde su creación en 1884 con un valor inicial de 40,94 hasta el pico máximo en 381,17, punto que alcanzó el 24 de 9 de 1929. Fue su punto de inflexión, alcanzando el mínimo en julio de 1932 en 41,22. El segundo periodo que abarca desde 1932 a 1982, en el que después de pasar la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la eliminación del patrón oro en 1970 y dos crisis petrolíferas, ...alcanza la cotización máxima de 1.051,70 puntos. El tercer periodo, 1982 hasta mayo del 2013, en el que se alcanzó los 15.519 puntos, donde nos centraremos. En este periodo se ha pasado por el crack de 1987, la caída del Muro de Berlín, las cinco devaluaciones de la peseta, la crisis asiática del 97... La crisis rusa del 98, el corralito argentino, la caída de las torres gemelas, la burbuja de las com y el origen de las subprime cuyas consecuencias aún no hemos terminado de padecer. Si en el gráfico de un siglo veíamos que el Dow Jones estaba en el tercer ciclo desde su nacimiento, en el gráfico mensual abrimos el fractal para ver que en su contenido la extensión del ciclo se ha producido una corrección a la base de la última extensión y un nuevo impulso que le ha situado por encima de nuevos máximos. Hasta ahí todo bien, sigue las reglas. Ahora debemos abrir el fractal del último impulso iniciado en los mínimos del año 2009 para señalar que se encuentra en las últimas pautas de la finalización del movimiento, como así también lo señala el fractal semanal, donde además comienza a señalarse claras divergencias bajistas. En el gráfico diario que nos señala los movimientos a más corto plazo, se mantienen las divergencias a la baja, pero nos indica que debe volver a impulsarse a las zonas de máximos, porque hay ahora mayor peso en ese lado. Muchos no creerán la posibilidad de que exista ahora un movimiento de euforia alcista, pero las ondas 5 son así. Veamos las cuatro señales que se lee. La primera, el Dow en estos momentos se encuentra en una onda 4 que debe hacer máximos por encima del 15.519 de forma inmediata. Hay figura HCH invertida, tiene divergencia reversal positiva, se ha frenado en la línea de los 30 grados en la caja de GAN. Desde el 8 de julio debe comenzar la euforia de la 5. El tiempo es muy importante considerarlo, porque los precios se encuentran en la línea de salida. Debemos seguir bajando el espacio temporal para encontrar en 30 minutos una figura de continuación de tendencia con entrada en el 15100, que nos proporcione el punto de apoyo inicial para esos 500 puntos de objetivo. El estadio se abre a las 11 horas GMT, pero cuidado, que después del chute alcista, en la azotea están las águilas esperando. Pero ustedes, después de alcanzar los máximos y las tormentas meteorológicas de finales del mes de junio, avisarán del inicio del ciclo bajista. Eurodólar. Si la retirada de estímulos económicos por parte de la Fed ha ocasionado un recorte de 500 puntos en el eurodólar. Anunciado una semana antes del inicio de la carrera bajista, en el audiovisual del día 12 de junio, la fiesta aún no ha terminado, tal como se puede apreciar en el gráfico semanal, en el que se encuentra sumido en una pauta de indecisión en este espacio temporal, sin saber dónde ir, pero con dirección clara en el fractal inferior y figura de final de tendencia que exige a un embriagado euro dólar qué es lo que debe hacer. Tocado del ala se aprecia cómo no ha parado de descender hasta buscar sustento para encontrar soporte en la zona de 1.27.79 Pero que muchos factores apuntan a que no se va a frenar aquí Un rebote de descanso mirando a un verdugo que ejecutará la orden final para llevarlo a la paridad con el dólar Allá por la primera semana de diciembre De momento bajista hasta la zona de soporte Luego rebote que intentará agarrarse a un palo ardiendo en espera de que le llegue su hora final. El gráfico de 30 minutos corrobora la bajada escalonada, aprovechando los retrocesos para liquidar con contundencia los euros a la espera de adquirir otras divisas, incluso dólares. Las palabras de Bernanke, confirmando la retirada de apoyo a Europa, constituyeron un punto de inflexión del que nunca más se recuperará. El euro sangra fiestas que se organizan con la entrada de nuevas víctimas en el Templo de Sacrificio Europeo. Nunca fuimos partidarios de un proyecto que constituyó una trampa con entrada y sin salida. Si a alguien le queda pesetas, que las vaya buscando entre los huecos del sillón del salón. Y no por ser aguafiestas. Antes de euro, ya éramos escépticos.